Richard Ortiz. Richard Ortiz, eh, tengo que mencionar eh, que durante el, el momento de crisis en la provincia de Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís, nos envió muchas ayudas a San Francisco desde su fundación. Eh, la canalizamos a través de Nash el Abogar, quien nos sirvió de canal para enviarnos eh, eh, todo material que la Fundación Richard Ortiz pues, donó. Eh, para San Francisco de Macorís, así que estamos muy, muy agradecidos eh, señor director, la imagen que usted puso, eh, Veloz y que quiero compartir es la de eh, el actor, el comediante Tracy Morgan quien eh, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en, en el Bronx, eh, eso fue el sábado y compartí un rato con él eh, obviamente eh, le íbamos a una entrevista, pero el inglés de nosotros no es tan fluido como para hacerle una entrevista a, a él, porque él no sabe español. Entonces, nos limitamos a una foto. Este actor, que sin lugar a dudas, ha tenido un éxito con grandes películas, sí. y en esta ocasión, está protagonizando la serie The Lacks of Jay, que se transmite por TVS, eh, un canal eh, norteamericano, eh, junto con Tiffany Haddish, y de verdad que eh, tremendo actor comediante. Así que, eh, un saludo para él, eh, le dije en mi inglés que viera el programa hoy lunes que iba a comentar eh, esa foto eh, que nos tiramos juntos y, y, y sobre eh, su serie, así que gracias a este actor que compartió con nosotros eh, un ratito y pudimos hablar con él, aunque en un inglés medio machacado como dice. <risa> Sí, mira, protagonista de, de muchísimas películas que han sido iconos, y que desde chiquito, al menos yo, desde pequeña, lo, lo he estado visualizando. Vi las fotos y evidentemente que subiste a Instagram y una tremenda oportunidad realmente. Eh. Sí, sí, sí. Que eh, Es lo que te digo, me hubiese gustado conversar sí. con él y decirle el por qué no andaba con mascarilla, aunque se desmontó de su vehículo, un vehículo de lujo que parece que era una jipeta Lamborghini, se desmontó y, y, y, y, y andaba con, con poca gente, pero no, no lo vi usando mascarilla. Es lamentable que actores de esta categoría eh, no den el ejemplo eh, cuando, cuando andan en las calles, eh, principalmente aquí en la ciudad de Nueva York, que de hecho, y hablando de eso, señor director, la número 6 eh, de Donald Trump, eh, Donald Trump comenzó a usar mascarilla, se vio por primera vez en público eh, con una mascarilla. Eh, ahí sí, el señor director no ayuda con la foto, la número 6, donde el presidente de los Estados Unidos, eh, junto con el alto rango militar, eh, exhibió la protección de mascarilla. ¡Qué bueno! Yo me alegro uh -huh. y felicito al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí mucha gente lo quiere, lo aprecia y es un influencer. Incluso, porque sí. eh, tiene ah. millones de seguidores a través de Twitter y, y, y por ahí es que mayormente se, se, se maneja. Eh, de, de hecho, presidentes latinoamericanos han copiado este formato del presidente estadounidense de, de, de comunicarse sí. a través de, de redes sociales como Twitter, como Instagram. Para muestra un botón, nuestro presidente electo, Luis Abinader, mayormente eh, se comunica... Eh, por Twitter, y, y parece que vamos a tener una presidencia sí. eh, digital donde primero eh, vamos a enterarnos eh, de, de los decretos, eh, de las decisiones de la, del presidente por un tweet que por, un, por, el, por el, la, la, la parte de la prensa, que de hecho está dirigida por, por Milagros Germán, eh, muy bien, eh, yo entiendo que está muy buena esa muy buena esa licitación Ahí vemos al ah. presidente eh, cómo va, con su mascarilla, como debe de ser, porque aquí en Estados Unidos hay estados que, que están feos para la foto. Sí, mira, Donald Trump que desde el primer día de esta pandemia ha sido muy controversial en torno a cómo ha manejado la misma, que aunque ahora está usando mascarilla, hay que decir que Estados Unidos ha tenido uno de los peores manejos eso no es un secreto para nadie en relación al coronavirus y digo que desde el principio él dudaba en sí de la potencia que pudiese llegar a tener este este virus en la sociedad y que ha quedado más que demostrada. Ya de manera formal Estados Unidos dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud porque él considera que no fue totalmente transparente y honesta en torno a la información no Claro que sí, en este, momento, en este momento es una locura, totalmente, porque la organización necesita fondos monetarios para, pues, obviamente poder trabajar y Estados Unidos es uno de, o era uno de los mayores proveedores del mismo. So, sí, lo, 500 los millones, millones de dólares. Sí. Así es, también hay que recordar que Donald Trump con la hidroxicloroquina, que todo el mundo decía, bueno, los expertos que no era tan favorable, él decía que si te, se la tomaba... Aunque no, aunque los científicos decían que no Y ya tuvo que dejar de usar O sea, que el presidente de los Estados Unidos Que de hecho, este próximo 8 de noviembre Roberto, hay elecciones allá Posiblemente gane Posiblemente no, hay que ver lo que deciden Los nativos o, o más bien Los ciudadanos norteamericanos En torno al paradigma y el futuro de esa nación Pero Donald Trump ha sido El padre de la, de la controversia En todo el sentido Sí, de verdad que eh... Ha sido un presidente atípico aquí en los Estados Unidos. Ha roto todos los parámetros y, y, y, y todos los protocolos muchas veces. Pero bien, mira, eh, yéndonos al patio y hablando de asunto de, de, de influencia que quedó demostrado, o sea, yo no tengo nada contra la influencia, pero quedó demostrado que la influencers solamente vive en, un, en una burbuja de las redes sociales. O sea, que el hecho de que usted tenga muchos seguidores no quiere decir que usted eh, influye en X o tal decisiones, porque si hubiese sido por eso, hoy Gonzalo Castillo fuera presidente, porque Gonzalo Castillo se, reo, se reo, eh, rodeó de los principales influencers y muchos incluso le estuvieron haciendo campaña. Sin embargo, el resultado fue todo diferente, eh, los influencers. Y hablando de eso, tengo que hablar de Toxicrops, y su esposa la insuperable, no enfarándola en la televisión, en sus redes, dando un mensaje de que son mascarilla, de que protejanse, de, de que se cuiden, que bu, bu, bu, bu. sin embargo, en ese cumpleaños, ahí hay quizás una o dos personas con la mascarilla, pero de, de, de, de, de cuello. Segundo, Cross que acaba de escribir un libro que va a salir Cómo hacerse millonario, pensando, pensando. Uh -huh. agarra y exhibe, miren. Una pistola, como dicen aquí, eh, como dicen en México, una fusca, ¿eh? enganchada, bailando en un cumpleaños de su esposo. O sea, ¿qué mensaje está dando este joven a la juventud y a la gente que lo sigue? Que lo siguen millones, tanto a él como a su esposa. Primero, disfruten que no estamos en cuarentena, rompan todo. Y segundo, anden con una pistola enganchada. O sea, creo que, que eh, interior de policía primero debería de confiscarle su arma porque eso prohibido prohibido la exhibición de armas de fuego de hecho eh, hay un carnet para el porte y otro carnet para tenencia que hay que ver si él tiene ambos carnet porque el, eh, eh, eh, la tenencia es una cosa y el porte es otra pero el porte es usted eh, teniendo un vehículo o en un sitio seguro. No es que usted pueda andar exhibiendo un arma de fuego eh, eh, eh, en, en, la, en la cintura. O sea, creo que totalmente desafinado, Tosicro Entonces, viene y me escribe un libro, señor director. Ahí tenemos eh, la imagen del libro. Eh, ¿Cómo hacerse millonario pensando? Pero si hace que yo me voy a ser millonario, yo quiero seguir siendo pobre. Yo quiero seguir siendo pobre. Porque hay que investigar cómo él se hizo millonario de esa forma. O sea, no tengo nada en contra de Toxicro, lo, lo conocí hace muchos años, él es superable, no tengo el placer de conocerla, pero así no podemos. Y nosotros los medios tenemos que llamar a la atención. Y esas son de las cosas que este nuevo gobierno que se instala el próximo 16 de agosto debe de comenzar a corregir. Cuando vean personas, y más personas públicas, artistas, políticos, con esos es que hay que ser el ejemplo. A eso es que hay que agarrarlo y meterlo preso, ponerle una multa para que la juventud vea que eso no está correcto. No es que no, bueno, si ellos quieren enfermarse de COVID y quieren hacer su fiesta y todo el mundo, ¿verdad? Eh, sin protección, sin ningún tipo de protocolo, amén. Pero eso andar con una pistola, una pistola exhibiéndola, bailando con su esposa, en el cumpleaños de su esposa, y es que tiene tantos enemigos. Y es que esto aquí, o es militar, porque si es militar, todo lo que yo he dicho no es válido porque un militar puede exhibir su arma ahora, siempre y cuando también esté en servicio. Y yo no creo que si se da el caso de que él es militar y estaba en servicio, estaba rompiendo también las reglas porque un militar en un centro o en medio de una fiesta no puede tampoco vestido de civil exhibir su arma de fuego Tú pues, sabes que Toxicro estos días se ha estado muy en la palestra pública a razón de... Toxicro eh, pues, sí que aparte de ser uno de los pioneros de la música urbana aquí en la República Dominicana, se ha destacado en el mundo de las bienes raíces y actualmente ese es su mayor sustento. Entonces, ¿qué pasa? En este eh, coronavirus, en esta etapa, se ha destapado un tema que es que algunos famosos se han dedicado a la venta de PEA, uno de esos negocios piramidal, piramidal, eh, de pirámides y piramidal. él es incluido... Sí, eso mismo. Y está incluido en, en eso. Y la gente lo ha estado atacando. ¿Cómo es que si tú eres millonario, que tienes fortuna, porque tú tienes la necesidad de venderte? Él se ha querido eh, defender y todo eso. Pero en ese punto específico de la fiesta, que... Fue el, el sábado pasado, una fiesta privada, donde había, entre otros eh, cercanos, artistas eh, diversos, como el caso de eh, las redes de Sachimbala, el mayor clásico, y efectivamente ninguno tenía protección. Y es por el comentario que hacía al principio, hay una falsa cadena de confianza. Voy a invitar al mayor porque yo sé que él no está contagiado, voy a invitar a fulano porque yo sé que ella solo vive con su papá y sé que se cuida y no está contagiada. Entonces eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que romper. Sí. Mira, eh, cambiando de tema, eh, fin de semana, el Ministerio Público eh, apresó a varias personas que estaban en un vehículo frente a las oficinas del jurista Julio Curi. Sí. Le pusieron la canción, pero creo que se pasaron ahí, porque ya, ya las elecciones pasaron. Le pusieron una guaguita con una bocina todo lo que da, mm. con el tema se van, pues, mm. Óyeme. Y tuvieron que llamar al a 911 y fueron del Ministerio Público y apresaron a la persona. Vamos a ver las imágenes, el señor director. No, no, eh, estamos cruzados hoy. Ah, se me olvidó decirle, estamos. Déjame eh, eh, eh, eh, si yo puedo. Ese, okay. Sí, sí, porque está muy poquito. Ustedes saben que eh, no estamos. La, la, la, número, la número uno, me parece, señor director. No, no, la número uno no. Parece que yo creo que ni se la envié. No, no, esas no son, señor director. Esas no son. No, bueno la imagen no está, pero, pero el, el hecho punto es que, que sí, se pararon efectivamente en la oficina, que de hecho Julio Curi ni siquiera estaba ahí o sea, que fue totalmente, si la intención era directamente para él, fue totalmente en balde, se criticó mucho porque se entendía que las autoridades no tenían por qué apresar a las personas, porque es un derecho público no, no, y no, todo no, eso no. eso era lo que la gente no, comentaba no, yo estoy totalmente de que no, sí, o sea no, los, eh, realmente realmente eh, estuvo bien del ministerio, ahora Sí, lo claro. que ahora siempre, hay, hay, si, si, si lo hicieron simplemente porque era en la oficina de Julio Curi o si lo hubiese Ojo, hecho con cualquier otro caso particular esas esas huevitas anunciadoras han estado en muchos lugares, incluso cerca de mi casa pero, y como pero, si fuera el himno nacional y yo no veo que nadie sí. se